También hemos pensado que eh, ir cerrando este espacio, este ciclo, porque también nos parece un gesto político que eh, mirarnos y encontrarnos desde este lugar es excepcional y no puede ser regla. O sea, está buenísimo que en este contexto, gracias a las redes, comillas absolutas, hoy seamos muchas personas que nos podemos ver la cara eh, y compartir un rato pero desde nuestra idea de lo que es la educación pública, eh, no es esta la modalidad y no queremos migrar este espacio. Eh, y, y estamos absolutamente en tensión con, esa, eh, con eso, que también este, venía antes de la pandemia, se venía formando antes de la pandemia y hoy en, este, muchas veces nos sentimos eh, muy interpelados, casi como en, con los mismos, las mismas palabras que una universidad privada. ¿no? Y entonces, eh, si tenemos 400 años como universidad, no puede ser solo un recuerdo. Por lo menos, ¿no? Eh, para para mí, me hago cargo de lo que digo yo. Eh, hay una frase que a mí siempre me, me, me quedé pensando como en muchas cosas, ¿no? Porque uno, les agradezco infinitamente la posibilidad de haber compartido con nosotros eh, lo que, lo que, su, su recorrido, su experiencia, eh, su reflexión. Este, me quedé pensando como dos cosas, ¿no? Eh, a mí siempre me, me parece que hay algunas preguntas Que tienen cierta i, inocencia Que pasan ante los ojos y, y, y por eso uno no la ve ¿Pero cómo llegó el virus a los lugares Que ustedes están planteando? ¿No? Este, o sea ¿Cómo es que se, El virus se focaliza En los barrios pobres, en las cárceles? ¿no? O, sea, ¿qué, o sea ¿Cómo puede ser que Como grupo social, como clases sociales Como formación social Como lo que sea digamos, no veamos que el virus no estaba ahí, ¿No? Algo tan escandalosamente manifiesto, como decir que este, el sistema, este, hay, que, hay que hacer el aguante al sistema, como decía eh, Alcira, eso me, me parece como por un lado, ¿no? Y retomando otra cuestión, yo siempre eh, por ahí con los estudiantes de grado o, o por el posgrado, tomo como una expresión que me parece muy clara, ¿no? Eh, para dar cuenta cómo lo que imaginamos depende también de las expectativas heredadas, del resultado de la lucha de clases pasada, ¿no? que marcan un horizonte de lo posible, este, pero que no lo podemos transformar en dato eso, eso también tiene que tensionarse y, y organizarse de otra manera. Yo siempre les digo, y en parte tiene que ver con mi biografía, mis, mis, mis abuelos soñaban la sociedad sin clases, mis viejos, las vacaciones pagas. ¿Y yo? ¿No? Que un, digamos, ¿Pienso mi trabajo como un privilegio? ¿Porque tengo un sueldo? ¿Pienso que estoy privilegiada porque tengo una casa con patio? O sea, me parece que ahí hay todo un tema donde uno mismo se queda atrapado en algún señuelo y es una lucha permanente. Porque un sueldo no es privilegio. No lo podemos pensar así desde, desde el nivel de eh, consideración, ¿no? Y no podemos pensar este, que es un privilegio tener un patio. que digo, eh, Me parece que justamente lo que, eh, lo que esto tiene que ponernos eh, eh, sobre la mesa es este, que así, bueno, por lo menos yo no puedo estar más y tengo muchísimo malestar. No tengo hambre, pero tengo muchísimo malestar porque esta no es la forma que quiero de vida. Y de eso creo, y ese fue el intento como de encontrarnos con otros pesimistas, pero que piensan en la organización reflexiva del pesimismo, como creo que alguien decía sobre Walter Benjamin, ¿no? O sea, una organización reflexiva de saber que, como dice Isaac, lo que viene al frente puede ser un tren esa luz al final del túnel, ¿no? Pero bueno... Mientras tanto, ¿qué? ¿No? Eh, bueno, no sé Agradecerles infinitamente Anticipar que creo que eh, Esta es la última instantánea Por lo menos por un tiempo Como digo eh, En otras condiciones las cosas se definen de otra manera este, Y uno también Piensa en sus prácticas y no quiere ser Subsumida por, por lógicas Que no tienen que ver con lo que uno piensa Con la universidad pública ¿sí? Bueno, infinitamente gracias a todos Y que salgamos pronto eh, no sé Liz, Luis si quieren decir eh, cerrar o los invitados o algo todavía no, no, la Meli no nos echa entonces quiere decir que estamos a tiempo <risa> no, si no nos corta no una, una sola cosa que quiero compartir con, con Eugenia que obviamente que uno tampoco quiere que esto se reproduzca en el marco de la relación este, eh, de la universidad pública de la construcción de la relación social que la universidad pública tiene que hacer la universidad en general y la pública en particular este, hemos luchado mucho para eso para que no, que no se instale y como bien dijo es un proceso y la pandemia ha dado oportunidades uh -huh. también ha dado oportunidades para instalar lo peor obvio entonces hay que ser hay que tener una vigilancia muy clara ver, estamos en el tema digo, una vigilancia política muy clara que esto no se transforme en una herramienta de de desrelacionalizarnos a nosotros como estudiantes y entre nosotros como colectivo de docentes y como estudiantes, y por sobre todas las cosas digamos, que afecte, digamos, inclusive la estabilidad laboral de tantas personas que dependen de la presencialidad. Más allá de que la presencialidad la valoramos, insisto, por la construcción de una relación social y política en la universidad, que si no, no existe. Y yo voy por la relación, yo más allá de que aprendan o no aprendan, que eso sí también lo espero, soy bastante jodida con eso, pero quiero decir lo que más me importa es que se construya una relación política. Eh, si no, no hay posibilidad de lucha, por lo menos en nuestro sector de clase. ¿no? Me parece que no hay posibilidad de lucha. Así que está bueno como herramienta para, para vernos, pero que sea una herramienta que eh, eh, podamos prescindir. Bueno, muchas gracias, Lilán, Leandro, Alcira. Fue muy fácil coordinar este encuentro, este, más allá de las, de las interrupciones y las cuestiones de momento. Este, así que bueno, gracias Euge, gracias Belu también por, por invitarnos a moderar y a todos quienes y todas quienes están eh, participando. Creo que nos vamos con una sensación al menos de, de alivio y si el diálogo capaz no es posible una buena aproximación creo que, que, que logramos así que bueno muchas gracias gracias a gracias, a todos. gracias espacio, a todos un espacio muy muy enriquecedor, en serio muchas gracias gracias a todos nos vemos chao chao hasta luego chao chao chao chao mi amor te quiero